Si bien es cierto que la docencia universitaria en modalidad virtual comparte visiones y acciones transversales y comunes para todos los profesores de este nivel educativo, existe una cultura disciplinaria que los distingue, no solo en temas, sino en las maneras de enseñarlos. Cada campo académico tiene valoraciones y rasgos disciplinarios exclusivos de sus comunidades académicas que los agrupan al interior del campo y los diferencian de otros actores universitarios. Este sello disciplinario es importante también a la hora de desarrollar un entorno virtual. La enseñanza de temas prácticos en la carrera de Ingeniería Mecánica, por ejemplo, es muy distinta a la manera de abordar temas también prácticos, pero de las carreras de odontología danza contemporánea o gestión intercultural para el desarrollo. Para recuperar de alguna forma estas diferencias disciplinarias en la docencia virtual, al inicio del periodo de confinamiento en la primavera del 2020, de manera colegiada, un grupo de profesores de la Universidad Veracruzana de las áreas académicas de artes, biológico-agropecuaria, ciencias de la salud, económico-administrativa, humanidades y técnica, realizó un catálogo de actividades asincrónicas que evidencian las peculiaridades del abordaje didáctico de temas y actividades según la disciplina académica de adscripción. Le pedimos que revise este catálogo y que, junto con la tabla de relación que abordamos en el video anterior, los recursos educativos para la asignatura y la dosificación del tiempo que ya ha calculado, recurra a esta estrategia para diseñar en un primer momento y atender posteriormente su experiencia educativa en modalidad virtual. La Estrategia Docente de Tres Pasos, diseñada en la Universidad Veracruzana, que también referimos como E3P, sirve para evidenciar las etapas de un proceso de enseñanza-aprendizaje de límites explícitos y de interacción iterativa. Para comenzar con esta estrategia de trabajo es necesario que tenga identificadas las unidades, temas o saberes del curso, definidos los recursos que sus estudiantes utilizarán y dosificados los tiempos que se requieren para el abordaje docente. La estrategia de los tres pasos se repetirá entonces dependiendo del número de unidades que componen el curso, de forma tal que una experiencia educativa compuesta por una unidad tendrá un solo ciclo de interacción, mientras que otra de cuatro unidades deberá recurrir a cuatro iteraciones del ciclo. La E3P tiene tres momentos de interacción que contemplan la entrada o presentación del tema, las experiencias de aprendizaje y finalmente la evaluación o valoración del desempeño de la unidad. Entrada, experiencias y evaluación. La entrada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 la ejercitación y el desarrollo de actividades teóricas o prácticas. Durante este momento el estudiante podrá transferir lo que se le presentó en la entrada. El segundo paso es un momento de trabajo introspectivo que en algunos casos puede prescindir de internet y del uso de dispositivos digitales. La etapa de desarrollo de experiencias también tiene dos componentes, uno de estudio en el que los alumnos hacen trabajo reflexivo, revisión de conceptos o prácticas y otro más, en el que se preparan los productos o evidencias de aprendizaje. El tercer paso de la estrategia es el de evaluación y está compuesto a su vez por actividades de valoración de los aprendizajes y de cierre de esta iteración. En el componente de prueba, el estudiante demostrará que, a través de la revisión del contenido y su ejercitación, ha desarrollado el conocimiento esperado. Y finalmente, en el componente de cierre, se dará por concluida la iteración a través de retroalimentación del desempeño, de un resumen o del enlace a la siguiente unidad. Para acompañar su proceso de diseño, le pedimos que revise la tabla de recursos digitales según el momento de la E3P. Ahí podrá observar la pertinencia del uso de algunas actividades, según el momento de su clase. Verá, por ejemplo, que un archivo de audio puede resultar útil para la entrada de su clase, el uso de software especializado para la segunda etapa, y para cerrar la unidad podría recurrir a una videoconferencia. También encontrará útil el documento de lineamientos de evaluación de un curso en línea. La estrategia que le hemos planteado es flexible y le permitirá explorar combinaciones de recursos educativos diversos e innovadores en cualquiera de los tres momentos de su clase, sea en solo uno o en varios de los ciclos de interacción con sus estudiantes. Lo invito a compartir sus resultados y experiencias con nosotros.